Buenas tardes, amigas y amigos. Les saluda Madeline Ortiz y estoy feliz de estar con todos ustedes que nos sintonizan. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Bienvenidos a los sorteos de la Lotería Electrónica para hoy miércoles 2 de noviembre de 2022, donde estaremos celebrando los sorteos de Wild Ball, Pega 2, Pega 3 y Pega 4. Los sorteos serán certificados por la auditora María Ocasio,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 600 mil dólares y la doble revancha cuenta con 235 mil dólares. No olvides ponerle bolo cash a tus jugadas para que puedas multiplicar tus premios secundarios. Pero si aún no has jugado Powerball, Déjenme decirles que para esta noche hay un gran premio de 1.2 billones de dólares. ¿Sí? ¿Escucharon bien? 1.2 billones de dólares. Así que todo el mundo salga a jugar, que la suerte te está buscando. Y si quieres ganar al instante, busca los juegos instantáneos de Lotería Electrónica. ¿Qué pasaría si pudieras cambiar un numerito en tu vida?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 ¿Sabes que El bolo de Wild Ball reemplaza cualquiera de los números ganadores que salieron en los sorteos regulares de Pega 2, Pega 3 y Pega 4. De esta manera tienes más oportunidades de ganar. Añádele Wild Ball a tus jugadas y gana premios secundarios. Ahora comencemos con el sorteo de Wild Ball. Muchísima suerte a los que ya comenzaron a jugar el Wild Ball en sus jugadas. El número ganador... Es el 5. Repito, el número ganador de Wild Ball en la tarde de hoy es el número 5. Ahora continuamos con el sorteo de Pega 2. Este boleto en mano, mucha suerte a todos los que jugaron el Pega 2. El número ganador comienza con el 6. Segundo número. Es el 7. El número ganador de Pega 2 es el 6. Repito, el número ganador de Pega 2 en la tarde de hoy es el 67 Ahora continuamos con el Pega 3 Mucha suerte familia El número ganador de Pega 3 comienza Con el número 4 Segundo número es el 3 Tercer número es el 7. El número ganador de Pega 3 es el 437. Repito, el número ganador de Pega 3 en la tarde de hoy es el 437. Y, y ahora concluimos con el Pega 4. Yo sé que este es el favorito de muchos. Muchísima suerte. El número ganador de Pega 4 comienza con el 7. Segundo número. Repite el 7. 7. Tercer número es el 3. Último número del Pega 4 es el 4. El número ganador del Pega 4 es el 7734. Repito, el número ganador del Pega 4 en la tarde de hoy es el 7734. Estos han sido los números ganadores de esta tarde. Muchas felicidades a todos los ganadores. Para más información, entren a nuestra página web, loteriasdepuertorrico.pr.gov. Gracias por sintonizarnos. Que tengan todos una hermosa tarde. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica